Soy Juan Carlos Anaya Castellanos Director General de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas Vamos a tocar hoy el tema de los resultados del pollo de enero a octubre de 2022 En lo que es la producción, esta se ha incrementado 3.4% al pasar de 2.702.000 toneladas a 2.793.000 toneladas. Pero por otra parte, las importaciones han disminuido un 6.3% al pasar de 700.000 toneladas a 656.000 toneladas. El consumo sigue creciendo el 1.4% que han sido atendidas por el aumento de la producción. ¿Pero qué ha sucedido en los precios del pollo? Vemos que el pollo vivo en granja se ha incrementado de enero a octubre de 2022 10%, el pollo entero 13% y esto hace ver que los precios han mejorado para el sector avícola. En las importaciones vemos que de Estados Unidos han disminuido el 8.4% al pasar de 657 mil toneladas a 602 mil toneladas. Y esto ha sido por la entrada del mercado de Brasil, que se ha aumentado la importación un 20% al pasar de 95 mil toneladas a 114 toneladas. Pero también es importante señalar las importaciones de Chile, que se han incrementado 7.2% al pasar de 21 toneladas a 23 toneladas. Observamos que hacia el fin de año vamos a tener un índice de seguridad alimentaria o de autosuficiencia alimentaria en el tema del pollo del 81.2% derivado a que se ve que sigamos creciendo con la producción alrededor del 3.8%. Muchas gracias por acompañarnos en este 2022 en los tres minutos de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Les deseamos un excelente cierre de año y nos vemos de nuevo en 2023.